Muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Sean bienvenidos otra vez nuevamente al estudio de nuevos comienzos. Vamos entonces a saber que eh, nos depara el estudio del día de hoy. Nuevos comienzos, recordemos que este es nuestro tema de estudio. Y para esto vamos entonces a, a, a saber eternamente cómo vivir eternamente. Ese es el plan de estudio del día de hoy. ¿Cómo vamos a vivir eternamente? Aunque tú te puedas preguntar el día de hoy, Wilson, pero es que eh, hoy en día todos no, no vivimos más de 80 años, todos nos vivimos más de 70 años. ¿Cómo tú me puedes decir el día de hoy de que cómo vivir eternamente? Dame un momento porque te voy a explicar cómo es ese plan de vivir eternamente, cómo es que tú puedes vivir eternamente, no solo tú, sino también tus familiares, los seres queridos que tienes contigo aún ahí en tu casa. Todas las personas, todos nosotros en ese planeta, tenemos la oportunidad de un día vivir eternamente. Y para eso, sigamos con el estudio del de día de hoy, que es este que dice que es un secreto de la inmortalidad. Entonces, ¿será que no nos vamos a convertir inmortales? ¿Será que ya no vamos a ser más mortales? ¿Cuál es el secreto para ser inmortales? ¿Será que somos nacidos para vivir eternamente? ¿O que solo nacimos por nacer y que, y que después de 80 años, después de 70 años, hasta ahí llegó la historia de Wilson Chiquito, hasta ahí llegó la historia de todos nosotros? No. Vamos a, tener, vamos a hablar de un plan súper especial para que tú y yo, amiga, amigo, para que todos nosotros podamos vivir eternamente. Entonces, empecemos con, con uh, la reflexión acerca de un terremoto. La tierra tembló en ese tiempo. Las fuertes uh, sacudidas invadieron sus ondas por toda la ciudad. Los edificios de oficinas colapsaron y las casas se desmoronaron. Los hospitales, las escuelas y las iglesias quedaron destruidas. Hace unos cuantos años, un gran terremoto en El Salvador mató casi 3,000 personas de manera instantánea. Varios miles de, quedaron sin hogar. Para las personas quedaron súper afectadas por aquel terremoto en El Salvador. Entonces, los rescatistas trabajaron día y noche buscando las víctimas. Solo encontraron unos pocos con vida en ese tiempo. Después de cuatro, de, de cuatro días de cavar constantemente, alguien notó un brazo semienterrado enterrado entre los escombros, es como decir, estaban excavando y el brazo quedó ahí atrapado en los escombros y aquellos personajes que estaban salvando las vidas encontraron este brazo para sorpresa de todos el brazo se movió lentamente, a pesar de los días el brazo seguía moviéndose es decir, la persona seguía con vida, los, re los rescatistas cavaron con desesperación les tomó casi cuatro horas desenterrar a un hombre de edad mediana de entre los restos él aún estaba vivo, sobrevivido, sobreviviendo esos cuatro días, sin comida ni agua. Sin embargo, más tarde en el hospital se le preguntó cómo había podido vivir algo en esas condiciones extremadamente difíciles. Su respuesta fue, quería vivir, hacía esfuerzos para respirar, no quería morir. Estaba convencido de que la ayuda estaba en camino. Seguía convencido de que en algún momento alguien aparecería ahí justo en ese momento para ayudarlo. Un minuto más, un minu en un momento más, que alguien podía llegar a salvarlo a él. Él solo tenía que seguir respirando, seguir con vida. Forzar a su propio cuerpo para que siguiera respirando. Que su mano ahí, algún día, alguien la vería. Entonces, nacimos con este deseo de vivir. ¿Será que, como este hombre tú y yo tenemos ese mismo deseo, esas mismas ganas de seguir luchando esta vida, aunque con dificultades, con, con el camino escambroso, ¿será que aún queremos seguir viviendo o será que nos echamos ya a la derrota que decimos definitivamente yo no quiero vivir acá, estoy súper cansado, estoy lleno de angustia, mi familia no me quiere, no tengo amigos, me inundan la soledad, me inunda las penas, las deudas, no sé cómo pagar mis estudios, no sé cómo ir a la universidad, no sé cómo terminar mi carrera a la universidad, no sé cómo alimentar a mi familia. ¿Será que tú también tienes el deseo de seguir luchando aunque esta vida nos tormente? ¿O será que, que, uh, que te prefieres, prefieres de verdad a uh, echarte a la pena, como decimos ahí eh, francamente, o tirar la toalla? Los seres humanos estamos conectados por nuestro común deseo de vivir. Todos los seres humanos, aunque la vida se convierte en un reto, tenemos ese deseo de seguir viviendo. Porque a pesar de todos los errores, a pesar de todas las circunstancias que la vida nos pone enfrente, que nos pone cara a cara, la vida al fin y al cabo es hermosa. Y vivirla, conocer ese querido que tenemos al lado de nosotros, es una mayor bendición para, para todos nosotros. Ahora, y cuando una vida humana está amenazada, las personas hacen esfuerzos heroicos increíbles para salvar a otros. No sé si tú has notado, has visto las noticias de personas que se quieren suicidar, que quieren tirarse de un puente, que quieren terminar con su propia vida soldados bomberos policías hacen lo que sea posible para hablar con esa persona para que esa persona de verdad analice la oportunidad de vivir que encuentre un, un motivo para que siga viviendo, para su existencia, entonces son esfuerzos que la misma humanidad hace para no terminar con la vida, para que las personas sigan con vida, sigan en esta tierra, sigan en este mundo, porque sabemos para nadie es un secreto de que este mundo está lleno de circunstancias um, tenebrosas que nos abruman a cada rato, que eh, nieblan el camino, que alguna vez hemos decidido tomar para ir a Cristo o para tomar decisiones buenas para nuestras vidas. Que ponen tinieblas en nuestros ojos que nos impiden ver claramente lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios quiere para, tú, para tu vida. Ahora, podría tratar, tratarse de un niño atrapado en una casa que se está incendiando. Personas van a hacer lo impo, imposible para salvar a este niño, por ejemplo. O los pasajeros a bordo de un barco avi, a, averiado que quedó varado en el mar. En cualquier de los casos, en cualquier de, cualquier de los casos de, de este ejemplo, las personas van a hacer lo posible para salvar cualquier vida, sea un niño, un, uh, un barco con personas, cualquiera de que, cualquiera, cualquiera situación que sea, van a hacer lo posible para salvar la vida. Ahora, un escalador que quedó suspendido en una peligrosa saliente de montaña o víctimas atrapadas en los ascombros de un terremoto. Cuando una vida está en riesgo, las personas arriesgan sus propias vidas para salvar a otros. Por eso es que tenemos ahora soldados, tenemos policías, tenemos bomberos. Esas personas que se llaman héroes están en la capacidad para arriesgar sus propias vidas en cualquier situación en que la vida de otra persona esté en riesgo, en que la vida de otro ser humano esté en riesgo. Por eso es que estas personas son llamadas héroes porque ellas están dispuestas a dar su propia vida por la patria o por la humanidad. Ahora entonces, vamos a proceder con este, este tema de ¿qué, puedes, qué tú puedes ver aquí en la imagen, a taules, ¿no? que son como lápidas. Sin embargo, la verdad es que ninguno quiere pensar en que la vida de todos está en peligro, no solo en peligro, todos estamos destinados a morir algún día. Lamentablemente no queremos que eso pase porque gozamos la vida. Queremos pa pasar el resto de nuestras vidas con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros padres. Pero lamentablemente a todos, a todos y cada uno de nosotros, a ti, a mí, algún día la muerte nos ha de llegar. Somos mortales. Tenemos que pasar por esa experiencia de la muerte. Ahora entonces... Vamos a Romanos 6.23, si puedes abrir tu Biblia ahí donde estás. Romanos 6.23, vamos a ver qué nos dice. Porque la paga del pecado es muerte, dice la Biblia, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. El pecado es cosa venenosa, es mortal. El pecado, ¿se acuerda que estudiamos la vez pasada en el, en el estudio anterior? El pecado nos separa de Dios. El pecado es como una barrera que se pone entre el medio de nosotros y Jesús. ese pecado que nos nos um, impide ver eh, el, el Señor, nos impide ver uh, el plan que, que se tiene para nosotros de la vida eterna. Ahora entonces, ¿por qué es letal? ¿Por qué es tan venenoso ese pecado? Porque nos separa de la fuente de toda la vida que es Jesús, Dios mismo quien nos creó a todos nosotros. Ahora el pecado nos hace mortales, por eso somos mortales, por causa de el pecado. Ahora entonces vamos a Isaías 59.2, Isaías 59.2 dice, «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dios es la fuente de toda vida, y cuando Adán y Eva pecaron, comenzaron a morir, y cada uno de nosotros ha pecado entonces de igual manera». Todos estamos bajo la sentencia de muerte. Desde ese entonces cuando Adán y Eva eran inmortales y por lo tanto todos descendientes de Adán y Eva éramos también inmortales. Después de ese pecado nos convertimos en seres mortales. Y primero la gente moría con muchísimos años más, como 100 años, 200 años. Pero ahora somos la edad, la humanidad ha venido en decadencia de las edades y ahora vemos que la gente muere Máximo 80 años, 90 años, algunos 100 años, por, pero son la minoría. Pero generalmente 50, 70 años, 50 años. Es una bendición tener a nuestros padres aún con vida para todos nosotros. Ahora, esa sentencia de muerte es para todos y cada uno de nosotros. Vamos ahora a Romanos 5.12, si tienes tu Biblia ahí contigo. Romanos 5.12 dice... Por lo tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre, quien fue ese hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Entonces, el hombre trajo el pecado. Y el pecado trajo muerte. Es una consecuencia. Entonces, por causa del pecado vino la muerte y por, y por causa del hombre vino el pecado. Entonces, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos nosotros, por cuanto todos pecaron. Porque estamos en las manos de Adán y Eva. Está, la humanidad dependía de ellos. Ahora, eso se encuentra en Romanos 5.12, recordémoslo. Entonces, vamos ahora a Romanos 3.23. Sigamos a Romanos 3.23 y dice... Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eh, dicen, por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Recordemos que Dios mismo venía a dar con Adán y Eva, a hablar con Adán y Eva, a andar, a comentar con ellos siempre. Y después del pecado ya esa actividad no se pudo realizar, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 3.23. Ya quedaron separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sigamos a Romanos 3.10.12. Romanos 3.10.12 Dice, no hay justo ni aún uno, todos hemos pecado, dice, todos estamos condenados a la muerte porque la causa del pecado es, eh, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Ahora, no hay quien entienda esto, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, todos nos desviamos de Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice Romanos 3, 10 al 12, no hay ni siquiera un justo y nadie que practique lo bueno. Ahora nuestros uh, primeros padres, Adán y Eva, decidieron apartarse de Dios al desobedecerle y seguir su propio camino y, de, y deseos que fue uh, desobedecer a Dios. Adán tendría que morir por su pecado y lo mismo le les sucedería a todos sus descendientes, incluyéndonos a nosotros que somos descendientes de ellos, de, que la humanidad vino desde ese entonces. Entonces, la mala noticia es que estamos destinados a la muerte, somos seres mortales. E muerte eterna a menos de que alguien nos rescate, a menos de que alguien vaya y que así como estemos nosotros en ese momento de desesperación, como aquel hombre esperando a la ayuda, así necesitamos nosotros que alguien venga y nos rescate de esa mortalidad eterna que tenemos todos nosotros. Entonces, la buena noticia es que alguien lo ha hecho. Ya somos salvos. Alguien quiere salvarnos de esa muerte. Alguien quiere darnos vida eterna. Esa es la buena noticia. La mala es que estamos, vamos, somos mortales en espera de alguien que nos rescate. Y la buena es de que sí hay alguien que nos va a rescatar. Sí alguien que ya nos rescató, que vino a dar su vida por todos nosotros. Entonces, para descubrir más acerca de esto, vamos a Efesios 2.8.9. Efesios 2.8.9 y dice... Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice. Entonces, si sí, todos hemos pecado, todos hemos pecado en algún momento de nuestras vidas, desde, desde que conocimos el pecado o nuestros deseos, necesitamos reconocer que somos pecadores. Ese es el primer paso, reconocer que somos pecadores, que hemos ah, cometido pecado en algún momento. Ahora, una persona que tenga una enfermedad fatal y que no reconozca su problema ni busque ayuda médica va a morir. Si no reconocemos que somos pecadores, nadie va a poder rescatarnos de, ese, de esa situación del pecado. Aquí no, nos compara a alguien que está enfermo y que no va al médico porque no reconoce que está enfermo. No quiere saber de su enfermedad. Así es lo mismo con nosotros. El pecado es como una enfermedad y que tenemos que reconocerla que la tenemos. Conocer nuestra condición perdida es muy importante, pero también es importante saber que hay una solución, de que tenemos que buscar también una solución para el pecado. Es no solo echarnos a la, a la locha de que sí somos pecadores y nadie nos pide salvar, no podemos cambiar, el mundo me hizo así, soy un vil pecador, sí, que no, no tengo solución. Sí hay solución, tenemos que, es importante saber de que hay una solución para este pecado. Y para descubrir esto vamos a Romanos 6.23, vamos a Romanos 6.23 que dice, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces dice, sí el pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Tengamos en cuenta este versículo, es muy importante conocer lo que este versículo nos dice a cada uno de nosotros en Romanos 6.23. 6.23. Ahora, la salvación es un don que aunque no la merecemos, Dios nos la da. No la podemos ganar por nuestras buenas obras, no podemos comprarla ni eh, con ningún precio, ni con millones, ni, ni uh, trillones. Sin embargo, muchas personas creen que los seres humanos pueden ganar o merecer el perdón y la vida eterna por medio de obras buenas. Incluso buscan a favor divino, buscan el favor divino con actos inusuales que autoagresión física sino has encontrado casos de personas que se autoagreden se castigan, se latigan las espaldas, caminan kilómetros arrodillados ponen lentejas, frijoles en sus zapatos para poder ganar así algo de perdón para poder tener algo así de misericordia de, de sus pecados esta dice que no podemos eh, con esfuerzos físicos, con esfuerzos humanos, ser perdonados dice ahí que es la dádiva de Dios ¿Quién nos hace merecedores de su misericordia? Algunas personas, por el otro lado, uh, caminan o se sientan sobre camas de clavos, creyendo que con la tortura de sus cuerpos pueden obtener la aprobación de Dios. De que lastimándose y castigándose ellos mismos, su propio cuerpo, por su pecado, así van a obtener la bendición de Dios. Vamos a ver qué nos dice más adelante. Otros flajean y laceran sus cuerpos con látigos y cadenas o se perforan con ganchos, con ganchos pontiagudos. Algunos caminan descalzos sobre brasas encendidas con su, en su búsqueda de una experiencia espiritual o de la autosuperación. ...terminan que para reconocer su pecado... ...para recibir un castigo por su pecado... ...entonces se tienen que autoagredir... ...se tienen que castigar ellos mismos... ...esta no es la solución... ...recordemos que no hay un castigo físico... ...que pueda cubrir nuestros pecados... ...porque hay un héroe que ya vino a sufrir... ...todo eso por todos nosotros... ...entonces... ...otras personas creen que pueden obtener méritos... ...para una vida futura... ...construyendo templos... ...o alimentando a los hombres santos... ...todas esas cosas son buenas... Pero depende del motivo por el cual nosotros las estamos haciendo. Si estamos ayudando a alguien para que Dios nos perdone, para que tengamos vida eterna, recordemos que la salvación no es por méritos de nosotros, no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Aún que haciendo esas obras es bueno y estamos ayudando a nuestro prójimo y a Dios le agrada eso, no quiere decir que por eso nosotros vamos a ser salvos. Y para otros, una de las formas más seguras de obtener el favor de Dios es el peregrinaje a la meca o morir en defensa de la fe. Ser, ¿cómo se le llama a, a las personas que mueren por, por otras personas o que mueren solo en favor de algo bueno? Sí, la religión de muchos es una religión de obras en las que se espera hacer el bien para equilibrar el mal que se ha hecho. Muchas personas dicen, el que reza y peca empata. ¿No han escuchado ese dicho? El que reza y peca empata. Este dicho no encaja aquí en, el, en, el, en, la, en la escritura bíblica porque eh, aunque hagamos obras buenas, seguimos siendo pecadores. Y seguimos, aunque queramos equilibrar lo malo que hemos hecho con haciendo algo bueno, Aún así nuestra mancha de pecado sigue ahí. Solo hay alguien del que les vengo a hablar hoy en día en este en este video. Solo hay alguien que nos puede limpiar de ese pecado. Ahora, muchos cristianos hacen lo mismo inconscientemente. Asisten a la iglesia, dan ofrendas y siguen la regla de oro bíblica, pensando que así, en ese modo, obtendrán el favor de Dios y merecerán entonces la vida eterna. Pero entonces, la pregunta aquí, ¿es eso posible? ¿Será que si voy a la iglesia, si doy el don, si doy el diezmo a cada rato, si parto el 10% de mi diezmo y lo doy a la iglesia, si sigo a la regla... La, eh, la Biblia en, en, en todo momento eh, ¿será que así entonces voy a obtener el favor de Dios de merecer la vida eterna? vamos a descubrirlo un poco en, el siguiente, eh, en los siguientes minutos ahora, ¿puede el hombre por medio de algún tipo de castigo físico entonces, angustia mental u obras de, la, de caridad sobornar a Dios para que le otorgue el perdón de la vida eterna? ¿por qué estoy utilizando este verbo aquí a sobornar? esto es un una palabra muy dura, ¿no? Sobornar, es como un sobornaje, estamos es como un chantaje para Dios. Entonces, como yo hice esto bueno, como yo ayudé a mi prójimo, como yo le di plata a la iglesia, como yo le di comida al hambriento, ahora entonces usted deme la salvación, deme la vida eterna. Esto no es un negocio, esto no es un uh, trueque que hacemos con Dios de que yo hice esto, ahora entonces usted deme esto. Esto es un mérito y un don de, un don de Dios. Entonces, ¿es esto posible? Vamos a seguir descubriendo. Vamos a Efesios 2, 8, 9. Vamos a Efesios 2, 8, 9 a ver qué nos dice. Dice ahí, «Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios». No por obras para que nadie se gloríe. Volvemos a leer aquí que no depende de nosotros. Esto no es algo que viene de nosotros mismos, que nosotros hagamos, lo que demos, no importa. Sino que es un, Dios de, un don de Dios. Para que ninguno de nosotros se gloríe de que porque yo hice esto, voy a ser salvo. Sino que viene del el mismo Dios. Es un don, un regalo de Dios. Entonces, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Pero nuestras obras... Eh, no nos hacen salvo Estas obras son buenas, pero no nos hacen salvos. Debemos depender de la gracia de Dios. Solo esta gracia nos salva. Y de su amor y favor que nos otorga gratuitamente. Esto es gratis, algo que Él nos regala a todos nosotros. Pero, ¿por qué el Dios poderoso que rige el universo estaría interesado en las personas de nuestro pequeño planeta? ¿Por qué entonces, si este Dios tan grande, tan inmenso y que reina todo el universo, se fija en un, un, un planeta tan pequeño como es el planeta Tierra y en nosotros humanos, viles y pecadores? ¿O por qué no abandona a los hombres rebeldes y egoístas y los deja, los deja a padecer las consecuencias de sus pecados? Simplemente los elimina o los deja o deja que se mueran y ya. ¿Por qué entonces este Dios está interesado en todos nosotros? Para descubrir esto vamos a 1 Juan 4.8. 1 Juan 4.8 dice... Dice que la respuesta se encuentra en la primera epístola de Juan, en este libro. Y dice, Dios es amor. Dice aquí, primera de Juan 4.8, Dios es amor. Algunos de ustedes son padres, ¿no? Los que me están escuchando, algunos de ustedes son padres, ya tienen hijos. Y saben lo que significa esto de amor. Si Dios nos amara solo por hacer cosas buenas y nos... Odiara por ser cosas malas, dejaría de ser Dios porque Dios mismo es amor. Él no tiene amor. Dios es amor. Él, el Dios es amor propio. Él es el propio, um, ¿cómo se le dice en, en la palabra, el noun? Se le dice al objeto de amor. Él es su propio eh, objeto de amor. Ahora entonces... Muchos de ustedes los que me están viendo en este momento son padres, tienen hijos, tienen la experiencia de, de conceder hijos ahora. Y conocen la experiencia de que un bebé comience a patalear y llorar incluso a medianoche. Ustedes conocen eso, ¿no? Los que son padres aquí. Uno trata de hacer todo lo posible, pero nada ha resultado. Caminamos de aquí para allá, le contamos al bebé, le cantamos, lo arrullamos y ponemos en práctica los consejos de amigos y familiares, pero nada resulta. Déjeme preguntarle algo en este momento, no importa, uh, no importa cuán cansado estés ni cuánto dure la rebeldía del bebé, tú no puedes hacer nada, ¿cierto? O sea, no puede cambiar nada porque el bebé sigue llorando, nunca piensa uno en un regalo o abandonarlo para que sufra solo, aunque siga el bebé rebelde, tú no vas a pensar en abandonarlo o tirarlo porque sigue llorando y pataleando, sino que vas a estar ahí con él, ¿cierto? Ahora, no, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice que no lo abandonarías? ¿Por qué dice que, que no abandonarías a este bebé? Si sí, esa fue tu decisión. Porque amamos a esa indefensa criatura aún más por el dolor y el sufrimiento que esté aguantando. Aún que este bebé llorando, nos esté dando dolor, nos esté dando pataleta, aún a él lo, lo amamos. No lo vamos a tirar, no lo vamos a abandonar por una pataleta. Los hijos de Dios sobre ese planeta están enfermos por el pecado. Asimismo sí somos nosotros, somos ese bebé rebelde. Y el dolor y el sufrimiento que soportan, pero eso, lo, eso solo hace que Dios los ame todavía más. Aunque Dios no ama el pecado, Él ama al pecador. Sí, a ti y a mí nos ama muchísimo. Así es nuestro Dios, dice aquí. Así es nuestro Dios. Es un ser amoroso. Aunque Dios no se compara con el padre, con una madre, pero ese amor es un poco semejante. Él nunca consideró la posibilidad de abandonarnos, aunque somos pecadores, nunca nos quiere abandonar. Entonces, nunca consideró la posibilidad de dejar que muramos y suframos las consecuencias de nuestra rebelión. Él entonces eh, nos dice aquí en 2 Pedro 3.9 que, El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué? Él nos ofrece. Entonces, el arrepentimiento nos hace merecedores de ir a Dios. El arrepentimiento es ir a Jesús. Admitir que sí soy pecador, necesito de ti, necesito de Jesús porque yo mismo no puedo hacer nada. No puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar los vicios, no puedo dejar de pegarle a mi mujer, no puedo llegar a la casa e insultar a mis hijos. Entonces, este pecado tiene que ser arrepentido, tiene que ir a confesión con Dios mismo. Ahora, independientemente de cuán bueno o malo pueda ser, Dios te ama y quiere salvarte. Recuerda que te hace un momento, Dios no te va a dejar de amar por las cosas malas que tú haces, porque entonces dejaría de ser Dios. Si Dios es amor pero no te ama, Dejaría de ser Dios, Dios siempre te va a amar Pero ojo cuidado que no he dicho aquí que Dios te va a salvar independientemente de lo que hagas Una cosa aquí es que Dios es amor Y otra cosa aquí es que Dios eh, te va a salvar El plan de salvación de Dios Que tú tienes que aceptar si te arrepientes y confiesas pe sus pecados Y de verdad te apartas de esto Él nunca te va a dejar de amar Pero tú eres el que tomas la decisión de ser salvo por, um, por aceptación de Dios Ahora entonces, dice que no está dispuesto a dejar que tú y yo muramos. En verdad merecemos la muerte todos nosotros. Y como Él es un Dios justo, las exigencias de la ley quebrantada deben cumplirse. Por su justicia, todo lo que se ha escrito tiene que llegar a su cumplimiento. Ahora, si los gobiernos terrenales no pueden sobrevivir por mucho tiempo cuando toleran la anarquía, ¿Cómo podría Dios permitir que su ley fuera quebrantada y no se cumpliera la justicia sin sufrir las propias consecuencias? Aunque es un Dios que ama infinitamente a todos nosotros, también es un Dios de justicia. También es un Dios que viene a no a abolir la ley, la ley o a quebrantar lo que se ha dicho, sino que lo que se ha dicho se cumpla. En el monte Sinaí se escribió a sí mismo. Vamos a ver qué se escribió en el monte Sinaí. Dice en Éxodo 34, 6, 7. Lo siguiente, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice que es tardo para la ira, tiene misericordia con nosotros, aunque lo que está escrito debe cumplirse, aunque la desobediencia deba traer su propio castigo. Eso es el éxodo. Ahora, dice que guarda misericordia a millares, es el mismo Dios que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. De ningún modo, aunque te ame mucho, aunque aquel, aquel padre ame mucho a aquel bebé, el bebé debe ser castigado por lo que él ha hecho, debe traer castigo. Nosotros somos esos enfermos del pecado que debemos sufrir las consecuencias, no por causa de Dios, sino por causa del mismo pecado que es el que nos trae, el castigo. Ahora, un Dios que es justo y amante encontró la manera de salvarnos sin renunciar, sin renunciar a la justicia. Porque Él es justo. Entonces no puede dejar la justicia. Pero Él también quiere salvarnos. Quiere salvar a, a esos rebeldes, a los que se han extraviado de Él. Entonces vamos a descubrir cuál es ese camino. Cuál es ese modo de salvación que Dios tiene para, tiene para nosotros sin Él haber dejado de ser justo. Ahora, él encontró un sustituto perfecto para que muriera en nuestro lugar, pagando, pagando la pena por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos vivir. Juan, el discípulo amado, lo explica de esta manera. Vamos entonces a Juan 3.16. Juan 3.16, a ver qué nos dice ahí, qué nos relata. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, ¿cuál es esa persona que Dios encontró para que viniera a morir por nuestros pecados y pagar por nuestros errores? Su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener vida eterna? Aquí lo hemos leído ya, en el versículo. Es Dios para que en el Hijo unigénito todos tengamos, tú y yo tengamos vida eterna. Entonces, Jesús vino a vivir en la tierra como un hombre, enfrentando los mismos problemas y tentaciones que ha tenido que enfrentar cada ser humano, tú y yo. Aunque sean distintos nuestros problemas, yo desconozco por lo que está pasando en este momento, pero Jesús conoce nuestra situación más que todos nosotros porque Él vino hace muchísimos años a vivir todos los problemas y circunstancias que probablemente tú y yo estemos viviendo ahora. Entonces, vivió una vida perfecta de obediencia, Dios. Fue obediente, pero no solo fue nuestro ejemplo como hombre perfecto. También era el Dios que nos creó, cuya ley había sido quebrantada. Todo sobre sí, él tomó sobre sí la culpa de cada persona y murió en su lugar. Murió en lugar de nosotros. Recibió nuestra culpa que solo tú y yo merecíamos por ser pecadores. Y él mismo decidió morir para poder seguir con el plan de salvación. Vamos ahora a Romanos 5.19, Romanos 5.19 dice lo siguiente, Pablo escribe aquí, porque así como por desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. Las muy, los muchos serán constituidos justos, entonces ¿cuál fue ese uno que desobedeció? fue Adán ¿no? y recibimos la paga del pecado ahora ¿quién es ese uno que también obedeció? dice le, leímos anteriormente que fue Jesús el hijo unigénito que vino aquí en obediencia sumisa a Dios ahora entonces por ese uno también somos constituidos justos y merecedores de la gracia de Dios, recuerda lo que nos dice Romanos 5.19 afortunadamente amiga amigos, las escrituras no solo revelan que somos pecadores sino también que hay un maravilloso salvador de ese pecado entonces la enfermedad es el pecado y el doctor es el salvador que nos va a curar de esa enfermedad del de pecado seguimos descubriendo a ver qué nos dice más adelante el pueblo elegido por dios los israelitas eran testigos diariamente en símbolos y ceremonias de una ilustración del Plan de Dios para redimir al hombre caído. Los sacrificios diarios tenían el propósito de recordarle al pueblo de Dios de la venida de un libertador que moriría por sus pecados y los restauraría por sí mismo. Cuando una persona uh, pecaba, acudía al santuario llevando consigo un animal para el sacrificio. Recordemos que en ese tiempo. Se trataba de sacrificios de los corderos. Entonces, esta persona se supone que colocara, colocaba su mano sobre la cabeza del animal y confesaba su pecado. Entonces, era el cordero, la persona tocaba con su mano a la cabeza del cordero o del animal que iba a sacrificar y confesaba sus propios pecados. Entonces, tomaba un cuchillo y lo mataba en ese momento, simbolizando que sus pecados habían causado la muerte del inocente sacrificado que sus pecados que él había confesado en ese momento fueron transmitidos a este animal a esta ofrenda y que al ser matado también eran perdonados entonces dice que que eso es desagradable no es agradable que esas personas hicieran eso sí sabemos que esto se mmm, practicaban en la vida anteriormente pero la muerte de jesús en la cruz del calvario el precio real que fue pagado por nosotros por nuestros pecados, fue mucho más que desagradable. Entonces, Cristo, Jesús, vino a este mundo a ser ese cordero que fue matado, que fue gollado y que llevó en su carga nuestros pecados. Fue el que llevó en carga nuestros propios pecados y los pagó con su propia muerte. Los sacrificios que se hacían en el santuario solo señalaban al inocente cordero de Dios que vendría para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Ese cordero que iba a ser matado allá. Inocente. Por causa de pecados de los israelitas. No significaba más que. No, no, no significaba más que el símbolo de Jesús. Viniendo algún día. Como cordero también. Para morir por todos nosotros. Por nuestros pecados. Ahora entonces. Vamos a Juan 1.29. Juan 1.29. Dice Jesús fue el verdadero sacrificio. Cuando fue cuando fue para ser bautizado, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando fue bautizado dijo eso. Entonces, él es el Cordero de, que vino a este mundo a morir. Él era el Cordero inocente, sin pecado, que llevó carga en nuestros pecados. Él era el único que, como registra en la Biblia, dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él fue el único que merecía morir, que merecía que merecía o no, que tenía que morir por nosotros. El único que tenía que hacer el sacrificio si sí quería salvarnos a nosotros. Ahora, esto que acabé de decir está en 1 de Pedro 2.22. Aunque era inocente, fue golpeado, insultado. Dice que fue sentenciado a la muerte por crucifixión. Esa, esta crucifixión era una de las peores formas de ejecución. Era una de las formas viles el, del, de pagar el peor pecado de que, de que se pudiera cometer en ese tiempo. Era una forma supremamente uh, mala, y la peor forma de morir. Dice entonces que hubiera podido resistirse Jesús. Hubiera podido escapar de aquel sufrimiento. Pero Él estaba dispuesto a morir por tus pecados y los míos. Estaba más que dispuesto a pagar ese único sacrificio que él, solo él podía hacer para sanar tus pecados y los míos. Y cuando Dios colocó sobre él los pecados del mundo entero, entonces dice que él clamó a gran voz, Dios mío, Dios mío. ¿Por me has desamparado? Fue tanto ese golpe de pecado, fue tanto esa carga del pecado que él sintió en ese momento, que él sintió que, que Dios se separó de él. Recordemos que el pecado nos separa de Dios. Y como él estaba cargando con nuestros pecados sobre él, sobre esa cruz, entonces hubo una separación del Padre y de él. Por eso él exclamó en ese entonces, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De acuerdo a lo que dice Mateo 27.46. Él sintió la terrible separación que produce el pecado. Jesús no pudo soportar la agonía de la separación de su Padre. Lo destrozó el corazón. Su corazón fue destrozado al descubrir que, aunque el Padre estaba con él en todo momento, en ese momento en el que él fue cargado de todos nuestros pecados, con todos nuestros pecados. Él sintió la separación del Padre porque el pecado lo separa de Dios. El pecado aún separó a Dios de su propio Hijo en la tierra que estaba muriendo por todos nosotros. Y fue en ese entonces que Él exclamó lo que leímos hace un momento. Entonces, vamos ahora a Marcos 15:31. Vamos a Marcos 15:31. Dice, La multitud gritaba, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Dice, era verdad, no podía salvarse a sí mismo y salvar también a otros. Entonces, dice, ¿cómo puede salvar a otros y no salvarse a sí mismo? ¿Qué clase de egoísta es esa persona? Pero tenían razón, si él salvaba a otros y se salvaba a sí mismo, no podía salvar a los otros. Entonces, si salvaba a otros, no se podía salvar a sí mismo. Si salvaba a sí mismo, no podía salvar a otros. Entonces había alguien aquí que tenía que pagar ese, ese pecado, alguien aquí que tenía que pagar la sentencia, o eran los otros, la humanidad, o era el Cordero Santo. Y él fue el que pagó eh, nuestros pecados, el que vino y se crucificó a sí mismos. Entonces dice aquí que él estaba pagando el precio por una raza perdida, una ley violada. La paga del pecado. Así fue como Dios entonces, con un amor que no podía estar completo hasta que el hombre no fuera restaurado a su familia. Dio a su propio hijo para que muriera en lugar del hombre como su sustituto. Él nos reemplazó a nosotros en aquella cruz. Ahora entonces, Jesús fue tratado como nosotros merecíamos, como nosotros merecemos para que nosotros podamos ser tratados como Él merece. Entonces, fue condenado por nuestros pecados y sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos tener su vida, la vida eterna. Pero de esta manera Dios pudo darnos vida eterna sin dejar de ser justo. No por ninguna cosa buena que hayamos nosotros hecho, sino por lo que Dios hizo en Jesús. Ahora entonces, no importa lo que tú y yo hagamos hecho en algún momento, lo que las buenas cosas que tú hayas hecho, si que han regalado plata, ha regalado una ofrenda, has uh, ayudado a alguien, eso no importa, lo que importa es que Dios vino ya a morir por tú y por tus pecados y los míos, que él ya vino como sustituto nuestro a morir por nuestros pecados. Eso es lo que verdaderamente importa. Ahora, vamos ahora a Efesios 2:8, Efesios 2:8 dice, Pablo el apóstol de los gentiles dijo lo siguiente: porque gracias, soy salvos por medio de la fe. La fe es el corazón mismo de la salvación. La fe, no, no las obras, sino fe. Cuando el, el carcelero de Filipos le preguntó a Pablo qué debía hacer para ser salvo, el apóstol Pablo le respondió lo siguiente. En Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la respuesta de Pablo cuando el carcelero le preguntó ¿Qué puedo para ser salvo? ¿Qué hago? Yo quiero ser salvo. ¿Qué necesito hacer? Esta fue la respuesta. En una oración, él le dijo lo siguiente Creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvo Qué poderoso es ese mensaje. Solo creer, tener fe en Jesús. No solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Creer lo que Él dice en su palabra. Eso se encuentra en Hechos 16.31 Entonces, sin embargo... No es suficiente el solo aceptar intelectualmente que Cristo vino a la tierra. No es solo decir, que okay, acepto que entonces Cristo vino a morir por nosotros. Eso no fue, esa, esa no es la fe que salva. No es aceptar lo que pasó en el pasado, lo que pasó ya hace muchísimo tiempo. Sino que es aceptar lo que puede pasar en el futuro. Es tener fe de lo que puede venir en el futuro. Que es algo más que eso? Es algo más que solo creer creer. Y ya en lo que Cristo vino por hacer por todos nosotros. Vamos ahora a Santiago 2.19. Santiago 2.19. La Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. No es solo entonces creer, porque los demonios creen. Entonces, ¿será que solo por creer van a ser ellos salvos? Hay algo más que tenemos que hacer. Creer en Jesús implica más que reconocer que murió casi dos mil años. La Biblia dice en Proverbios 3.5.6. Confíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Confiar en Jesús significa rendirle a Él nuestros corazones. Necesita que nuestras mentes y nuestros caminos sean entregados a Él. Toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestros caminos en esta tierra sean entregados a Él. No es solo creer, sino entregarle nuestra vida a él. Ahora significa creer que lo que podamos hacer no nos salva, sino, sino lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario es lo que nos salva, ese sacrificio santo. Y la gloria le pertenece solo a Dios, es la gracia de parte de Dios y la fe nuestra, nuestra parte, confiar en Dios plenamente, sin restricciones, permitiendo que Él. Tenga el control de nuestras vidas, nuestros caminos, nuestros corazones, nuestra mente. Que Él sea el piloto de nuestra vida. Nosotros somos los copilotos y Él es el, el piloto. Nosotros obedecemos a Él para poder tener entonces guiados a la vida eterna. Le pertenecemos a Él. Ahora entonces dice que por gracia de Dios, por medio de la fe, seamos santos y plenamente confiemos en Él. Entonces, recibir la salvación es realmente sencillo y sin embargo muchos lo consideran difícil y complicado. Me acuerdo ahora que un hermano me dijo alguna vez a Wilson, ¿qué es más fácil, ser salvo o perderse? ¿Qué es más fácil? Dice aquí que ser salvo es súper sencillo, aunque muchos crean que es difícil. Hay una pregunta importante que respuesta debemos conocer. esa respuesta la debemos conocer, si es más sencillo salvarse o perderse. Es la misma pregunta que el carcelero les hizo a Pablo y a Silas en la oscuridad de la noche en Filipos para descubrir esto vamos a Hechos 16.30 Hechos 16.30 dice ¿Qué debo hacer para ser salvo? le preguntó ese carcelero a allí consideremos en la Biblia cuatro hechos que responden esa pregunta, vamos entonces a descubrir cuatro hechos que responden a la pregunta ¿Qué puedo hacer para ser salvo? en conclusión, ¿Qué puedo hacer para tener vida eterna? Vamos a Efesios 2:89. 9 Efesios 2:89 9 Dice el hecho número uno. Vamos a, entonces, recuerde cuatro hechos. Vamos al hecho número uno. El hecho número uno es: la salvación es un don gratuito, es gratis. Dice eh, Efesios 2:89 9 Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que ninguno se gloríe. Ahora la pregunta es: ¿por qué la salvación debe ser un don gratuito? La razón de que deba ser un don, un don gratuito nos lleva al punto número dos. Vamos entonces al hecho número dos. ¿Por qué es este don gratuito? ¿O por, por qué tiene que ser este don gratuito? Hecho número dos. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Vamos a Romanos 3:23. Dice: Por cuanto todos pecaron, ahora todos están desistidos de, de la gloria de Dios. Eso significa, amiga, amigo, que merecemos el don. Lo merecemos porque somos pecadores. El don no es para los santos. Este don es para los pecadores. La sanación no es para los sanos. La sanación es para el que está enfermo. Porque si tú no estás enfermo, ¿cómo vas a ir al doctor, no? Si tú no tienes dolor de cabeza, por ejemplo, ¿cómo vas a tomar acetaminofen o paracetamol? Si el, que tiene, el que está enfermo es el que toma la medicina. Asimismo, sí el que no está enfermo no toma la medicina, Asimismo, el pecador es el que merece el don gratuito de la vida eterna, el que está perdido es el que merece esto, no el que está sano, el que está, el que está, salvado, el que está salvo um, ahora, sino el que está perdido es el que merece la sanación, entonces, um, dice que el, no merezco la salvación. Dice que si no merezco este don, no merezco la salvación porque somos pecadores. ¿Te das cuenta que hemos pecado? Sí, claro. Si la salvación depende de mi bondad, nunca podré obtenerla. Si depende de cuán bien yo me porto, nunca podré obtener la salvación. Porque ya he pecado, ya no estoy a la altura de ese ser bueno que era antes de, del pecado. Esta es justamente la razón por la que la salvación debe ser un don, un don gratuito, un, un regalo de Dios, algo que es regalado porque no puede ganarla y no la merecemos, somos pecadores, no merecemos ese don, no merecemos, no tenemos la plata en sí, en, en otros métodos, no tengo la plata para poder pagar esto, entonces no lo merezco porque no puedo pagarlo, pero hay alguien que sí ya pagó por eso, que es un regalo, que me lo quiere regalar a mí, que quiere decir, hey Wilson, tenga esto, se lo regalo, es tuyo, no necesitas pagarlo porque ya yo lo pagué, es un regalo que te quiero dar a ti porque te amo y quiero salvarte y quiero que tú, tú tengas vida eterna, que vayas a vivir conmigo siempre. Esa es la metodología que Dios ha hecho. Él pagó por nosotros. Ahora, nosotros gratuitamente, aunque no lo merecemos, debemos aceptarlo porque también amamos a este Dios, porque también por obediencia lo amamos. Entonces, eh, aunque no lo merecemos, eh, la razón de salvarnos es un don gratuito, es un regalo que viene de Solo de Dios. Vamos ahora a Romanos 6.23 para descubrir el hecho número 3. Hecho número 3. Romanos 6.23. El problema, el pecado significa muerte. Ese es el problema. El pecado significa muerte. Dice eh, Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Soy pecador, por lo tanto merezco morir. Somos pecadores, por lo tanto merecemos morir. Mi pecado me separa de Dios. ¿Recuerdan la cruz? Jesús. Por causa del pecado, fue separado de Dios. Asimismo, el pecado nos separa de Dios, la fuente de toda vida. Mi pecado nos hace aparte de Dios. Si es recibir lo que merezco, eso es la muerte eterna. Debo, debo perecer, porque si, si Dios fuera a, a castigarnos, a darnos lo que merecemos nosotros, entonces vamos a recibir muerte, porque es lo, lo que merecemos por ser pecadores. Ahora, pero gracias a Dios que Él tiene una solución para el problema, que es que el pecado trae muerte, pero hay una solución. Vamos a descubrir entonces a, adelante qué es, lo, el, qué es la solución, qué es este, este, um, esta salvación que te, podemos experimentar. Y para eso vamos al hecho número 4, al último hecho. Número 4 en Romanos 5.8 dice que la solución es que Jesús murió por nosotros. Esta es la solución. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es maravilloso saber esto? Jesús murió por mí, por un ser pecador. Murió por ti, por un ser pecador. Él también murió por todos nosotros los que estamos aquí, los que están viendo ese video. Aunque no creamos, aunque tú uh, no creas en esto, Jesús murió por ti. Él te ama muchísimo. Él vino a dar su vida por ti, para que tú lo aceptes y puedas tener vida eterna. Por medio de este regalo. Que Él quiere ofrecerte. Entonces cuatro simples hechos. Que vamos a repasar en este, en este momento. Recordemos que el primer hecho. Es que la salvación es un don gratuito. No lo merecemos pero es un don gratuito. Que todos tenemos. Porque somos pecadores. Ahora el segundo hecho es que todos hemos pecado. Aceptar que todos hemos pecado. Después de lo que pasó. En ese entonces. El tercero es el problema. Que el pecado significa nuestra muerte. Y entonces el cuarto, ¿dónde es el cuarto? Si el pecado dice que nos trae muerte y que somos pecadores y que merecemos la muerte, entonces, ¿cuál es ese cuarto hecho? ¿Cuál es ese cua cuarto paso? Es la solución, la solución de que Jesús murió por todos nosotros. Eso significa que tenemos vida si lo aceptamos con nuestro, como nuestro Salvador. Entonces, vida es aceptar a Jesús, vida es aceptarlo a Él, su sacrificio, esa, eso que Él pagó. Ahora, mientras aún éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. ¿No te inspira amor por Él, mi amigo? ¿No te inspira saber que alguien, conociendo que tú eras pecador, que tú, que tú eres pecador, que tú no mereces salvación, vino a morir por ti, y vino a morir por tus pecados? Debe de haber un poco de, de agradecimiento en respuesta de amor por alguien que hizo eso, por una persona que nos amó primero, aun sabiendo que no lo merecíamos. Ahora, ¿no lo amas por morir por tus pecados y los míos? ¿Será que no merece un poco de amor? ¿No lo amas por darnos el don de la salvación? Es posible que te preguntes, ¿cómo puedo aceptar ese don gratuito? Entonces, ahora sí puedo decir, ¿cómo um, puedo aceptar esto aún conociendo esto? ¿Cómo puedo aceptarlo ahora? Si quiero aceptar ese don, pero ¿cómo hago? Vamos a descubrir de esto en, en, aquí en las, en las diapositivas que vienen. Y para esto vamos a Apocalipsis 3.20. Apocalipsis 3.20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Está la puerta. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si el que tiene vida eterna llama a la puerta de tu casa, ¿vas a dejarlo fuera uh, o vas a evitarlo a entrar? Vamos a hacer este ejemplo. Digamos que tú estás en tu casa, ¿no? Y tú estás cocinando, pero alguien viene y toca la puerta. Y tú sabes que esa persona tiene vida eterna, que esa persona te va a ofrecer un regalo súper especial, que es gratis. Que no tienes que pagar, no tienes que hacer nada, solo tienes que recibirlo, solo tienes que aceptarlo y guardarlo, tenerlo para ti, compartirlo con otros. Vas a dejarlo afuera, vas a decir no, no quiero, o vas a abrir la puerta inmediatamente y vas a aceptarlo, vas a decir deme el regalo, es mío. Aquí el problema es apropiarse de ese regalo, que tú aceptes ese regalo, que tú digas sí, es mío, que tú aceptes a, a Jesús. Ahora entonces, obviamente que tú le vas a abrir la puerta y lo invitarás a entrar, ¿cierto? Al recibir a Jesús, recibimos el don de la vida eterna que Él nos trae. Él tiene la salvación en sus manos. Toca la puerta, tú abres, recibes el regalo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si dejamos allá en la puerta, Él no puede hacer nada. Nosotros tenemos que tomar la decisión de ir a la puerta, abrir la puerta y decir, sí Dios, acepto la salvación porque está tocando allí. Él está siempre ahí pendiente para darte, para darte la salvación, para que tú vengas y recibas. No es, él no puede ponerte regalo en tu vida. Él no puede venir, obligarte a que tú recibas el regalo. Tenga, tenga. Él no puede hacer eso. Tú tienes que estirar tu mano. Lo único que tienes que hacer es aceptar y Él te va a dar entonces ese regalo. Ahora entonces um, dice que es así de simple aceptación, aceptar. Jesús quiere entrar en nuestras vidas, pero tenemos que nosotros dejarlo entrar. Él no puede entrar sin nuestra voluntad. Ahora entonces lo invitamos a cuando nos rendimos a Él, a su palabra, a su voluntad y a su ofrecimiento. Eso es cuando, eh, haciendo esto, aceptando su palabra, su voluntad y su ofrecimiento, es del modo que nosotros invitamos a Jesús a nuestro corazón, que le abrimos la puerta que no lo dejamos esperando allá en la puerta, sino que le abrimos. Así es como aceptamos el don gratuito, es de ese modo. Sencillamente vamos a Él y le decimos, Gracias Jesús, ven a mi vida, de ese modo. Que le decimos, ven a mi corazón, toma el control de mi vida, toma el control de mi corazón. Y cuando Jesús entra entonces, lo aceptamos como nuestro amigo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y como nuestro Maestro. Él viene a ser el dueño de nuestras vidas. No vivimos solo nosotros, no estamos solo, solos en este mundo, sino que ahora aceptamos a Dios, esa persona que está en la puerta, lo dejamos entrar y ya Él viene con nosotros. Ya no soy solo yo, sino que somos dos en esta batalla de este mundo. Él nos ayuda para que podamos afrontar las dificultades del mundo. Ese es el paso para poder aceptar el don gratuito de salvación. Cuando le pedimos a Jesús que entre en nuestros corazones, cuando lo aceptamos en nuestras vidas, suceden dos cosas importantes. Entonces, ¿qué sucede cuando aceptamos a Dios? Vamos a descubrirlo en 1 Juan 1.9. Vamos a 1 Juan 1.9. Primero, confesamos nuestros pecados y recibimos su perdón. Una vez haya confesión, hay perdón. Porque para eso Dios quiere que confesemos, para que Él nos perdone. Aunque Él ya sabe nuestros errores, quiere que tú y yo vayamos a confesarlos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no solo nos perdona y nos dice, ok, ya estás perdonado, te puedes ir, ya, ya no tienes pecado, sino que Él nos perdona de toda esta maldad. No solo confesamos, sino que la, lo que trae la confesión es el perdón mismo. Entonces, esta es una linda promesa, no amigas, amigos, es una linda promesa saber de que confesamos y que ya sus pecados van a ser salvos. Recordemos que no es por sacrificios físicos, no es para que tú te castigues por sus pecados, sino que tú confieses a Dios y automáticamente Él te perdone y tú te perdones a ti mismo y Él entonces va a cumplir la promesa de vida eterna. Entonces, no importa lo que hayas hecho o dónde hayas estado en el pasado, no importa qué clase de vida hayas vivido, aunque hayamos sido el peor de los pecadores, podemos ir a Jesús y aceptar el don gratuito de salvación. Podemos confesar nuestros pecados y recibir el perdón total y completo. ¿Es posible entonces que aunque hayas confesado tus pecados a Dios, igual te sientas condenado y agobiado por su culpa? ¿Será que es posible? Porque, como te dije hace un momento, tienes que perdonarte tú mismo también. Tienes que, que, tiene que haber un perdón en tu vida. Si ya confesaste a Dios, no tienes, que su, no tienes que sufrir más por ese pecado. ¿Has sentido alguna vez que tu pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone? Que no mereces, que dices, Dios no me va a entender ese pecado. No merezco perdón. Ese pecado sí que no tiene perdón. Decir muchos de nosotros, ese pecado sí que no tiene perdón. No hay perdón ni siquiera de Dios. Hay un dicho, ¿no? Ese, que, que te perdone Dios, dice ahí un dicho, porque creemos que es muy grande el pecado para que alguien lo perdone, pero Dios puede perdonarte cualquier pecado, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho en el pasado, si te arrepientes y confiesas esto, Dios te va a perdonar muy, uh, muy gratamente en ese, en ese uh, sentido de amor, cuando Dios dice algo es completamente cierto, debemos creer lo que Él nos dice que nos perdonará, el pecado cuando nosotros confesemos cualquier pecado, no dice que un pecado pequeño un, pequeño, un pecado grande, sino que cualquier pecado Él te va a perdonar. Él te va a tener ese amor tan grande para perdonarte siempre. Vamos ahora a 1 Juan 5.10. 1 Juan 5.10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mal. ...le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Dice aquí, entonces cuando Jesús promete que perdonará nuestros pecados y quitará nuestras culpas, debemos creer que hará exactamente eso... No puedes seguir culpándote a ti mismo por algo que ya confesaste a Dios. Debes dejar ese pecado en las manos de Dios. Debes confiar de que Dios lo va a tirar al fondo del mar, que Él se va a olvidar de ese pecado. Y por lo tanto, tú también, también tienes que olvidarte de eso. Tienes que perdonarte a ti mismo y tienes que seguir adelante. No te puedes estancar en ese pecado, sino que tienes que continuar porque hay un mejor futuro para tu vida si tú aceptas a Dios en tu corazón y le abres la puerta cuando Jesús perdona él olvida y nosotros también deberíamos olvidar no sé si has tenido algún amigo que te ha preguntado tú perdonas y olvida o dice, no yo perdono pero no olvido es que yo perdono lo que mi hermano me hizo pero yo cómo puedo olvidar eso no y eso todavía está aquí en la mente algunas personas son así pero Dios no es así él perdona siempre y olvida siempre tú confiesas él perdona él olvida no hay más pecado Tú también te perdonas, no hay más pecado. Tienes que cambiar y seguir una mejor vida con lo que Jesús te promete ahora. No confiar, no seguir abrumándote por lo que hiciste en el pasado. Dios siempre olvida. Vamos ahora, ya para terminar, vamos a Hechos 3.19. que dice? En la palabra de Pedro dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, no es solo arrepentirse. Y decir, Dios, he pecado esto, hice esto esta mañana, ofendí a mi amigo, ofendí a mi amiga uh, en el trabajo, me robé algo, no hice algo bondadoso. No es solo arrepentirse por lo que hiciste, sino convertirse, dice aquí, arrepentidos y convertidos. Es convertirse, tiene que haber conversión en el de ese pecado. No puede seguir pasando lo mismo, porque si yo sé que si hago esto, algo malo va a pasar, pero lo sigo haciendo, eso algo malo va a seguir pasando. Lo que hago es... Perdonarme por lo malo que hice, pero ser convertido y hacer las cosas de un diferente modo, de acuerdo a lo que nos dice este versículo. Ahora entonces, como ves, cuando acudimos a Jesús, aceptamos el don gratuito de salvación, lo invitamos a entrar a nuestras vidas. Lo primero que sucede es que nos perdona y nos limpia, nos lava, cubre o paga por nuestros pecados con su sangre preciosa del sacrificio hace años en la cruz. No es esto maravilloso, no es esto algún regalo supremamente gratis y maravilloso. ¿Acaso esto no te mueve a amar a nuestro Salvador? ¿No te incita a que ames a este Salvador que ha entregado su vida por ti? Pero entonces algo más sucede cuando invitamos a Jesús a nuestros corazones. Hay algo más aquí que sucede. Nos da el poder para vencer nuestros pecados. Y asemejarnos más y más a Él nos hace caminar en sus pasos. Entonces... Él nos perdona. Él nos da poder para vencer nuestros propios pecados. Para poder afrontar lo que hemos hecho. Hay superación personal. Y Él también nos, um, nos asemeja a Él. Porque vamos a caminar con Él paso a paso. El ladrón ya no roba más. Entonces, ya hay conversión aquí. El mentiroso ya no miente más. El borracho no se emborracha más. Entonces, de este modo es que hay conversión. De este modo es que hay arrepentimiento. No solo Confesión, sino que también arrepentimiento. Ahora, entonces vamos aquí, si puedes mirar la pantalla completa, aquí en Juan 1.12. Dice que, mira lo que dice Juan, más todos los que le recibieron o los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nos dará el poder entonces para que lleguemos a ser ¿Sus hijos e hijas? ¿Será que tenemos ese don de poder ser llamados hijos de Dios o no? Ya no seremos controlados por Satanás, no más. Ya no seremos hijos de las tinieblas, sino que seremos llamados a ser hijos de Dios. Seguiremos su voluntad. Nos dará el poder para caminar con sus pisadas, para seguir sus huellas en, uh, en la arena, para seguir sus pasos siempre. Cuando creemos en Él, cuando aceptamos el don de salvación, nos da el poder para ser vencedores junto con Él, para alzar la bandera de salvación y decir, Dios, sí, tengo un sentimiento que te amo. No solo un sentimiento, sino que quiero ser salvo. Ahora, si tropezamos y caemos después de haber recibido el don, nos perdona una y otra vez. Si sí, el mismo Dios, el mismo Dios dijo, si tu hermano te ofende 70 veces 7, perdónalo 70 veces 7. Ese es un, un número infinito que significa de perdón. Ahora, si aún aceptando el don, no quiere decir que tú aceptas el don y no, si lo acepto, mmm, tengo miedo de, de volver a pecar y yo siempre peco todos los días. Entonces, no merezco el don. Tú mereces el don porque eres pecador. entonces Pero Él te va a perdonar una y otra vez. Él siempre te va a perdonar. Pero tú tienes que eh, convertirte. Tiene que haber conversión de pecado. No puedes seguir Uh, aunque es difícil, debes tratar de uh, convertir esos pecados en buenas obras o en el amor a Dios. Entonces, nos da el poder para ser vencedores, para crecer más y más en la semejanza de Jesús, aparecernos más en el carácter de Jesús. Es un proceso de crecimiento en el que aprendemos a tener fe y confianza en Jesús como nuestro Salvador. No seremos perfectos de ningún modo, pero seremos perdonados. Satanás ya no es nuestro amo, Jesús es nuestro Señor. Todo lo malo va a pasar a ser bueno, todo lo que hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, ahora Jesús va a convertir en nuestro salvador. Dice, dice que Jesús va a salvar nuestras vidas. Ya no vamos a ser amos de Satanás. No somos perfectos, bueno, lo entendemos, pero vamos a ser perdonados por un ser de amor que nos, que nos ama con un inmenso amor que no que nos perdona cualquier clase de pecado que ni nosotros mismos uh, creemos que tiene perdón. Entonces, cuando respondemos el toque, al toque de la puerta a nuestro corazón de Dios, te acuerdas que le conté que Dios estaba ahí? Cuando respondemos a este llamado e invitamos a Jesús a entrar, Él no solo limpia nuestros corazones pecadores, sino que también nos perdona. Él también nos da el poder para cambiar y vencer el pecado y parecernos cada vez más a Él, a Jesús. Porque eso es lo que Él quiere, que nuestra imagen que fue creada una vez a semejanza de Dios, vuelva a ser en esa originalidad, que vuelva a tener la semejanza de Dios. Y cuando Jesús vive en nosotros, podemos tener la certeza absoluta de la vida eterna. ¿Lo sabías? Jesús es igual a vida eterna. Si Jesús está conmigo, yo tengo vida eterna. Somos vencedores automáticamente teniendo a Jesús en nuestras vidas. No tenemos que preocuparnos más por la salvación y la vida eterna con Jesús. Si Jesús está aquí, ya no me preocupo más por salvación porque sé que Jesús me traerá la salvación. Si sí, yo abro la puerta que aparece ahí. Ahora entonces, para terminar, vamos a, a 1 Juan 5:12, 13. Primera de Juan 5, 12 13. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios. No tiene la vida. Entonces, tener a Jesús, que fue el Hijo unigénito, que vino a morir, por eso Él hizo el sacrificio, para que Él pueda dar vida. Por eso es que Él hizo ese sacrificio de amor. Ahora, el que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no lo tiene, no la tiene. Entonces, ¿será que tener al Hijo es importante? ¿Abrir la puerta es importante? Sí, claro que sí, amiga, amigo. Amigo. Para eso es importante tener a Jesús siempre a nuestro lado. Entonces, estas cosas os ha escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Aquí dice en 1 Juan 5.13. Jesús quiere que sepamos que aquí y ahora que tenemos vida eterna. Sepamos que en este momento que tú estás viendo este video, que tenemos vida eterna. Que podemos aceptar la salvación de, en algún modo. Podemos saber ahora mismo que cuando invitamos a Jesús en nuestros corazones, recibimos la seguridad de nuestra salvación. Jesús invita a todos y en todas partes para que entonces eh, nosotros, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel, para que nosotros que creamos en Jesús, no nos, no nos perdamos, no perezcamos, sino que procedamos al arrepentimiento y asimismo Él nos perdonará, de acuerdo a lo que dice Juan 3:16. Entonces es posible que te sientas como un pecador sin esperanzas. Pero eso no es verdad. Todo pecado tiene perdón. Dios puede convertir la situación más desesperanzada, desesperanzada en victoria. La situación que tú dices, no, es que esa situación, en verdad que... Wilson, tú estás diciendo eso porque tú no conoces lo que yo estoy pasando. No conoces la situación. Pero Dios sí, Él conoce todo lo por lo que tú estás pasando. Y aun que fuera el peor pecado que estás haciendo, que es en la peor situación... Dios está ahí para perdonarte Y Él conoce tu situación Aún en la situación más desesperanzada Que no tengas perdón Que no tengas esperanza Aún en esa situación Tú tienes perdón Ninguna vida es tan mala ninguna, Ningún pecado es tan malo Que Dios no pueda perdonar Ningún pecado es tan grande Como para que Cristo no pueda perdonarlo Todos los pecados tienen perdón Aunque tú sientas Aunque tú parezcas que no Pero Dios está ahí Para que tú entregues tu corazón Y Él entonces te perdone Vamos entonces a, a concluir este, este estudio con una, una corta historia. El 31 de diciembre de 1995, John Clancy, bombero veterano de Nueva York, y sus compañeros llegaron a un edificio de apartamentos vacío que se estaba incendiando en un vecindario. Cuando el fuego se propagó fuera de control, los bomberos se preocuparon por, lo, por la posible presencia de personas en el edificio, aunque solo era usado por vagabundos, drogadictos y alcohólicos y prostitutas, sin embargo Clancy y sus colegas decidieron entrar en aquel edificio ardiente para llevar a cabo una operación de búsqueda y rescate, el edificio estaba lleno de humo, con visibilidad casi cero, los bomberos estaban arriesgando sus vidas para encontrar vagabundos que hubieran estado usando el edificio como refugio temporario. ¿Cómo esas personas tenían uh, importancia para aquellas, aquellos uh, humanos de, que iban de rescate? ¿no? Aunque eran prostitutas, vagabundos, drogadictos, ¿cómo aún tenían importancia? Vamos entonces a seguir con la historia. De pronto, el techo del segundo piso colapsó, atrapado, atrapando a John Clancy. Lo atrapó el techo. Sus compañeros trabajaban uh, febrilmente para liberarlo del ardiente fuego. Pero cuando finalmente lograron liberarlo, ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba tan quemado que era imposible reconocerlo. Al morir, dejó a su esposa con seis meses de embarazo y el futuro que estaban planeando juntos. Un nuevo futuro con aquel bebé que venía ya en camino. John Clancy estaba convencido de que toda vida tiene valor. Por lo tanto, estuvo dispuesto a arriesgar suya, su propia vida para salvar a alguien que pudiera estar en el, en el edificio. Fuera quien fuera, un drogadicto, cualquier persona que no tiene, tuviera valor para la sociedad hoy en día. Él encontró valor en esas personas que aún así arriesgó su propia vida. Entonces, que él perdió su vida y su eh, dedicación al deber le costó la vida. Este, este amor a su deber por ser bombero le costó su propia vida Cuando se dieron a conocer los detalles de esta historia Se, puso, se supo que los investigadores descubrieron que el fuego había sido provocado intencionalmente Edwin Smith, uno de los vagabundos que, se, que estaba en ese edificio había, incendiado el, había iniciado el fuego John Clancy murió tratando de salvar al que había quemado el edificio dio su vida por un vagabundo o sea que el mismo vagabundo que incendió el edificio iba a ser salvo por este personaje que aún así murió tratando de salvarlo, que aún así dio su propia vida, es una ilustración adecuada de Jesucristo que por causa de nuestro pecado Él vino a morir por nosotros él, él pagó por nosotros aunque nosotros estemos en condición de pecado aunque no merezcamos Él vino a morir por nosotros es una corta ilustración para representar lo que Jesucristo vino a hacer por todos nosotros ahora entonces Jesús abandonó la seguridad de su hogar celestial y se introdujo en las llamas infernales de este mundo nuestro Salvador murió colgado en una cruz y las llamas del pecado lo consumieron totalmente, pero no fue por sus pecados, sino por los nuestros, por nuestros pecados. Pecados cometidos deliberadamente para, por nuestras decisiones. En, encendémonos, encendemos las llamas de este mundo con, nuestros, con nuestro temperamento y hostil, nuestra deshonestidad, nuestra lujuria, nuestra codicia, nuestro adulterio y nuestra mentira. De ese modo es que estamos en llamas nosotros. Pero Cristo murió en nuestro lugar para que nosotros podamos vivir eternamente. Entonces pasó por las llamas del pecado y en la cruz. Entonces, para que no tengamos que pasar por las llamas del infierno, cuando Jesús venga a quemar el pecado para siempre, cuando este mundo esté ardiendo en llamas, quemando, exterminando el pecado para siempre, para que nosotros tengamos vida eterna, que no nos estemos quemando en esas llamas, sino que aceptemos a Jesús, su vida eterna, su plan, para que podamos estar entonces allá junto con Él para siempre. Ahora, hoy Jesús entonces anhela darte la seguridad de que podrás vivir para siempre. Ese es el deseo de Jesús, que, que tú aceptes ese regalo que Dios tiene para ti, que puedes aceptar, que puedes tener vida eterna. Él está escuchando y esperando de que tú le abras la puerta. Y hay una pregunta aquí. ¿Por qué no le abres la puerta de tu corazón ahora mismo y lo invitas a entrar en él para que sea tu salvador y el Señor de tu vida? Está esperando, Él está escuchando, Él está ahí siempre. Hay una cosa que Jesús no puede hacer y es forzarte a abrir la puerta de tu corazón. Él no puede, Él no tiene las llaves para abrir la puerta forzadamente. Tú eres el único, tú eres el único que tiene la puerta, las llaves para abrir la puerta. Es lo único que tú tienes que hacer, abrir la puerta y Él va entonces a entrar, invitarlo para que Él pase a, a morar en tu corazón. No ha dado a, Él nos ha dado a todos el poder de elección. Somos libres de elegir si abrimos la puerta o no. Tenemos que ser nosotros quienes abramos la puerta. Él no puede abrir la puerta. Él nos trae salvación, vida eterna, pero nosotros ten, tenemos el deber de abrir la puerta. Ahora, Él entrará con mucho gusto si la abrimos. Entonces, Él está ansioso de entrar con tal de que tú y yo le abramos la puerta a Él. Amigo, ¿quieres hacerlo ahora mismo? ¿Quieres abrir la puerta a Jesús y decir, sí, acepto a Jesús como, nuestro salva como mi salvador personal y mi Señor? Es lo que tienes que hacer, si es lo que tienes que hacer si puedes, si quieres ser salvo, si quieres, si quieres tener vida eterna. ¿Quieres invitar entonces a Jesús ahora a tu corazón, sin esperar ni un segundo más, ni un solo segundo más, siempre? Ahora, entonces vamos a proceder con el final de nuestro estudio. Si tú quieres de verdad, si es tu deseo entregar nuestro, entregar tu corazón a Jesús. En este momento, la decisión más importante que podemos hacer es la de aceptar a Jesús en nuestros corazones. Mientras que vamos a, a tomar esta decisión, quiero que tú pongas en tu corazón peticiones que tú pongas en tu corazón en tu mente, una oración para elevar a Dios siempre, hay algo que en tu corazón que te podría impedir que invites a Jesús a ser el Señor y el Salvador de tu vida algo que te impide que estás ahí donde estés, que te impide decirle a Dios, sí, acepto en este momento o será que puedes decir no después, será que tengo tiempo después de aceptarlo a Él, ahora puedes también preguntarte, vale la pena aferrarse a eso a costa de perder la vida eterna? ¿No te parece que este es la, el momento para entregarle a Jesús tu corazón, darle todo a Jesús y permitir que Él te dé el don de salvación, libertad y perdón? ¿O será que no crees que vale la pena aceptar a Jesús ahora? ¿O que tienes muchísimo tiempo para aceptarlo después? Desconsiderar muchas cosas de esto. Ahora te invito a tomar, que, a tomar esta decisión por Jesús, de que tú aceptes a Jesús, de que tú permitas que Dios dirija a tu corazón, de que le es la opción a tu propia vida de aceptar a Jesús, de que el Espíritu Santo eh, pueda cambiar y habla a tu corazón siempre, de que tú lees el, el, el poder al Espíritu Santo para que obre en tu corazón a través de Jesús. Entonces, ahora eh, vamos a, a proceder de que hay muchos que nunca han tenido la oportunidad de tomar a una decisión a favor de Jesús. Hay muchas personas que se confunden por las experiencias que ellos han tenido en, un, en el pasado, por las experiencias que han tenido en el, en el pasado de pecado. Ahora, entonces, te invito para que en tu corazón estés convencido que la muerte de Jesús te proporciona vida eterna, te da ese don de vida eterna, de que tú es, en verdad tomas esta decisión personalmente. Si tras el estudio de la palabra de Dios en este momento te ha quedado claro Marca en tu corazón de que sí quieres ser, uh, eh, de que sí quieres que Dios lidere tu corazón, de que Dios lidere tu vida y se apodere de tu corazón. Ahora, entonces uh, aceptes a Jesús, que tú puedas la, la oportunidad de aceptar a Jesús siempre, de que Él te limpie, de que Él limpie tus pecados, de que Jesús sea tu salvador personal y que tú invites a Él a. A ser el Señor de la vida eterna para tu vida. De que si el deseo de tu corazón es este, digas, sí, Señor, acepto que tú entres a mi vida, de que abro, abro la puerta a este llamado y de que tú siempre estés ahí conmigo. Ahora, si por ejemplo uh, tú en este momento uh, no quieres tomar esta decisión y quieres seguir apartado de Dios, te invito para que tú también en algún momento vuelvas, retornes a ese amor que Dios te da. Que tengas una relación con Dios claramente, más cercana. Y que esa experiencia, que con una decisión, tú puedas muy pronto, que no sea tarde, llegar a los brazos de Dios. Claro que todos los días son buenos para renovar nuestra entrega a Jesús. Quizás ya eres creyente, ya te regocijas en su amor y perdón, pero este en este momento quisiera... Decirle una vez más a los presentes aquí que veamos este, esa oportunidad de salvación como una opción para siempre vivir ah, con nuestros familiares o siempre tener ah, una vida eterna con ellos allá en el cielo. Y que tú digas, confío en Jesús como mi salvador del pecado, pero hoy quiero renovar mi entrega y compromiso para con Él. Y además le agradezco su increíble amor. Ese es un deseo que si tú quieres tener, entonces Tú le digas personalmente en oración a Dios siempre. Finalmente tenemos algunos recursos adicionales que pueden ser de tu interés. Y estaríamos felices de brindárselos sin costo alguno a todos los que están viendo en este momento. Si te interesan, tú puedes comentar en este video o puedes pedirlos para que entonces te hagamos llegar documentos de estudio. Si te gustaría tener material de lectura sobre cómo crecer en Jesús. Ahora entonces queremos tener una oración juntos. Y pedir por las decisiones que se acaban de hacer, que tú tienes en tu corazón, en tu mente, las, que, la, las oraciones personales. Y voy a orar especialmente por los que sienten que están en una decisión difícil en este momento de aceptar a Dios. Quizás el Espíritu Santo te está convenciendo en este momento para que el diablo, uh, que te, convenciendo para que Dios eh, reina en ti, el Espíritu Santo de Dios reine en ti, pero entonces ahora el diablo te está tentándome de pronto con dudas, de pronto con ansiedad. Mientras terminamos de llenar a nuestros corazones con la alegría de Dios, y vamos a tomar una decisión que es seguir a Dios. Te invito de verdad para que tú uh, siempre tomes la decisión de seguir a, a Jesús. Y quiero orar por todos a uh, ustedes, por todos los que están viendo este video, por por todos los que, nuestros compañeros, para que Dios bendiga las decisiones que se están tomando en este momento y para que entonces a través de esta oración seamos bendecidos siempre. Inclinemos nuestro rostro para una pequeña oración. Para nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, gracias porque nos das este poder de estudio, porque nos bendices. Padre celestial, gracias por darnos a Jesús. Gracias por estar dispuesto a darle el amor, este mayor don del cielo, a un mundo que estaba en rebelión y ni siquiera se interesaba. Señor, en este momento hemos tomado algunas decisiones, hemos hecho decisiones por ti. En este momento queremos agradecerte por todos. Los que han decidido aceptarte como tu salvador del pecado, dales paz y alegría al rego regocijarse en este momento de perdón, Padre. Manténlos en amor y en crecimiento contigo, mientras continúan aprendiendo más acerca de tu voluntad para sus vidas. También te agradezco, Señor, por la renovación de los compromisos de este momento. Gracias por tu paciencia y por tu misericordia, porque con nosotros tú eres un Dios de amor. Ayúdanos a hacerte fiel siempre, danos fortaleza para mantener esas decisiones que nos ha guiado a tomar. Cambia nuestras vidas y corazones y haznos más semejantes a ti, Padre. Bendice a cada hogar y familia que están aquí representados y protégelos con tu gran poder, Señor. Te agradecemos, te amamos. En el nombre de Jesús te pedimos para que nos bendigas siempre y nos des la oportunidad de ser salvos, de llegar a aceptar la salvación en algún momento y de que no sea demasiado tarde para que en algún día gocemos la vida eterna que tú nos prometes a cada uno de nosotros. Todo eso te lo pido en el nombre eh, en el único bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio y te pido para que tu nombre esté en oración en este momento con Dios, para que tú puedas entregarle a Dios tu nombre personalmente y que Dios esté eh, dispuesto y que tú estés dispuesto a abrirle la puerta a Dios siempre entonces no permita que te ocurra a ti uh, que alguien tome la decisión por ti, sino que tú mismo tome la decisión en este momento de aceptar a Jesús siempre entonces muchísimas gracias por estudiar con nosotros, nuevos comienzos Dios los bendiga a todos, Dios los bendiga